Chicos y chicas, eh, las tarjetas de créditos son una trampa. Eh, yo me acuerdo que pensaba, bueno, voy a final de mes ajustado, no tengo dinero, incluso cuando empecé con mi primer trabajo con 18 años, siempre iba a cero a final de mes y buscaba formas para poder tener un dinero disponible y era muy, muy difícil. Entonces pensé en una solución, ¿qué tal si...? me pillo de un banco y de otro tarjeta de crédito, acabé teniendo como tres tarjetas de crédito y la empiezas a usar. Pero ¿sabes qué pasa? Que todo eso que usas, claro, dispones de más dinero, ¡qué bien! Pero luego lo tienes que pagar y entonces empiezas a, a entrar en una espiral de deuda, porque el banco, ¿qué es lo que hace? Cuando eh, debes dinero y no pagas y tu cuenta está cero y se pone por debajo de cero, te cobran unos gastos mayores antes eran bestiales 50 euros por dejar la cuenta en descubierto tenías que estar todo el puñetero día atento a que la cuenta no estuviera en descubierto ahora te cobran 30 o no y, y muchos hasta ahora hay algunos bancos como ING que he leído que ofrecen oye dos días de descubierto gratis sabes es como vamos a buscar un perfil porque ahí es donde los bancos ganan el dinero los perfiles de las personas que no pueden pagar entonces con qué están jugando con que tú Tienes tu expectativa, te gusta tener dinero porque no tienes de inicio, porque te lo tienen que estar dando, entonces cuando ves mucho dinero a través de una tarjeta, pues lo ves como una oportunidad de disfrutar y entonces vas convencido de complacer. al menos yo así lo viví. Con esto lo que te quiero un poco mostrar y para, para esa comprensión y que te pueda ser útil, es que la tarjeta es una trampa para llegar a vivir de una manera estable con nuestros deseos claro con una tarjeta te puede permitir vivir como cuatro o cinco cosas lo que el cuerpo se lleve sabes lo que te digo como vives cuatro o cinco cosas venga pues ya lo he vivido y vale pero llega un momento en que ya debes al banco y tienes que estar parado entonces dejas un, un, un cierto tiempo de vivir esas cosas que tú quieres entonces todo ese tiempo que ya no puedes eh, vivir cosas Estás detrás del dinero y eso Tiempo es más largo que si buscas Un plan más estabilizado Para vivir y disfrutar Todas esas cosas que quieres con el dinero Por tanto, mi recomendación Tarjetas clac Y empezar a gestionar El dinero físico, el efectivo sí oye Este es el dinero con el que cuento Este es el dinero que me gasto Busco más dinero Por aquí, este es el dinero con el que cuento Este es el dinero que me gasto y desde ahí puedes hacerlo de manera equilibrada. Al principio te puedes situar en un momento donde te tienes que limitar, ¿vale? Ojo, pues que no puedo vivir esto. Pero no se trata del no vivir y vivirlo. Yo sé que ahora mismo sí, ¿vale? Con, con tu edad, con tu momento, yo mismo me, me he visto ahí y es vivirlo y punto. Y no te importa, ¿sabes? No te importa nada, sí. <risa> y, pero ¿sabes qué? Que si aprendes este mecanismo contigo mismo, te va a ayudar a lo largo de tu vida un montón, porque vas a poder disfrutar más cosas escaladamente, ¿sí? Y si lo practicas, te das cuenta que tienes más dinero del que esperabas tener. En cualquier caso, la tarjeta de crédito es una trampa. Eh, te pongo un ejemplo, mira, mi madre, eh, yo mmm, traté de ayudarle a las finanzas porque así lo decidí, y resulta que tenía una deuda con el corte inglés, ¿sí? Entonces, ¿Qué pasó? Esa deuda resulta que había comprado algo por 300 euros y debía mil y pico después, no sé si de 20 años o de un montón de tiempo, porque el corte inglés eh, la financiera, luego me enteré y lo investigué, funciona de la siguiente manera. Ellos es refinancian, es decir, debes esto y tú quieres cancelarlo, no, te lo pongo para más tiempo. Tú quieres pagarlo, no, te lo pongo para más tiempo a cuotas más pequeñas. Pero ese más tiempo implica más intereses. Ellos ganan el dinero con los intereses. Parece que lo hacen por, por ti, pero no lo hacen por ti. En este caso, parecía que lo hacían por mi madre. ¿no? Oye, mira, si no puedes pagar ahora, te lo pongo a más años, a más tiempo, y así pagas más cómodo y con pocos intereses. Pero en esa refinanciación acabas pagando más. Cuando eh, mi madre lo que podía pagar era 50 euros al mes. Yo hablé con ellos y ellos no querían eh, que pagara mi madre 50 euros al mes. Sí, porque ellos querían refinanciar la deuda. Entonces, esa tarjeta, todos esos gastos, lo primero que hice fue cortarla. ¡Pam! Y dejé a mi madre sin tarjeta. ¿Sí? Entonces, una de la dejé sin tarjeta, ¿vale? ya no tenemos tarjeta, ya no podemos generar más gasto. Ahora hay que pagar la deuda. Y fuimos a pagar la deuda. Pero a la manera que podía mi madre el 50 euros al mes. Y eso fue una pelea que tuve con ellos, con el corte inglés. Al final le fui ingresando los 50 euros en la cuenta cada mes hasta que pagó su deuda. Fíjate la diferencia, es que tres años después está, se ha gastado 300 euros más. ¿Y qué harías tú con 300 euros hoy? Esa es la cuestión del ahorro que planteo. Si piensas en qué harías con ese dinero que has perdido por haber tenido en descubierto la cuenta de tu banco, por haber usado la tarjeta. Todo ese dinero que has gastado en seis meses, que han sido 300 euros, ¿qué hubieras hecho con esos 300 euros? Porque te lo podrías haber gastado en PIPA si quieres o en viajar a donde te dé la gana, o en gastártelo como si quieres tirarlo. Son 300 euros que eran tuyos y que han pasado de ti al banco por haber usado la tarjeta de crédito. Bueno, espero que te ayude a reflexionar y, y que encuentres un punto de práctica en esto y que, que te sea útil.